Bueno, soy Albert Fon, profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pompeu Fabra y he sido invitado para ofrecer un curso sobre el Reglamento 650-2012 y valorar los problemas que puede generar uh, su aplicación. El reglamento es un, uh, un instrumento que nos va a permitir determinar cuál es la autoridad competente, cuál es la ley aplicable y establecer un sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones, todo ello en el ámbito de las sucesiones. Eh, permite este reglamento, entonces, ofrecer un instrumento unitario, un instrumento uniforme, que eh, proporciona una, una respuesta segura a las cuestiones que se pueden plantear respecto de una sucesión internacional. Eh, la conferencia pues, va a versar sobre una exposición de el contexto eh, de la elaboración del reglamento, también de su contenido y finalmente eh, se van a exponer toda una serie de, de casos que pueden propiciar pues, la intervención de los asistentes.